Amigo estilócrata, bienvenido a tu canal de estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y te damos la bienvenida al día de las normas de urbanidad, de moda, salud y cuidado personal que tanto te gustan. La comida es diversa, con grandes y ricos sabores y con propiedades únicas. Desgraciadamente, no en todos los alimentos encontramos estas cualidades. No hay nada de malo en recurrir de vez en cuando a comidas llamadas chatarra, que tanto nos gustan pero son realmente perjudiciales para la salud por ello en estilo clases te vamos a decir cuáles son las 7 peores comidas chatarra que puedas consumir primero la carne procesada a pesar de que pueden ser muy ricos y con sabores y texturas increíbles todas las carnes procesadas sin excepción son dañinas para la salud el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer sostiene que estos productos contienen una cantidad elevada de conservadores, químicos y condimentos, elementos que están relacionados con la probabilidad de padecer cáncer. Además, contienen mucha sal, mucha grasa, colesterol, aditivos y muy pocos nutrientes y fibras. Segundo, la comida congelada. Otra de las peores comidas que podemos seleccionar es toda la gama de congelados, ya que además de contener grandes conservadores, sales y azúcares, proporcionan un alto contenido calórico. Se ha descubierto que, por ejemplo, un trozo de pollo contiene 64 gramos de grasa, 1020 calorías por porción. Si te preguntas por qué, es que debido a que están sumamente procesados y contienen un alto contenido de sodio. Las pastas con crema y mantequilla. La mayoría de pastas en América se hacen a base de crema, queso y mucha mantequilla. Elementos que son saturados en grasa y azúcares y que no, no nos aportan grandes cantidades de nutrientes, ni de fibras y ni de proteínas. Saben bien, pero son poco saludables. Y enseguida, las donas y los panqueques. A pesar de que es muy sabido que la harina es mala en todas sus presentaciones, nos siguen encantando los alimentos con este ingrediente. Las rosquillas y panqueques son poco saludables y nutritivos. Lo que principalmente contienen son grasas trans, azúcares, harinas y muchos saborizantes y colorantes artificiales. Las calorías que te proporcionan son muchas y además son calorías vacías. Después tenemos los alimentos bajos en grasa uno de los grandes errores que se comete es creer en las etiquetas a pesar que diga que es bajo en grasa o que contiene bajas cantidades de azúcar no equivale a decir que es más sano en realidad sustituyen el azúcar, la sal y los rellenos poco saludables por otros productos procesados con menor sabor otras veces utilizan aspartame lo que se ha demostrado que incrementa la probabilidad de producir infarto luego tenemos la comida rápida ¿Has leído o escuchado de los talates? En toda comida rápida estás comiendo a este enemigo. Es una clase de toxina que altera el sistema endocrino y circulatorio y en la mayoría de las comidas rápidas está presente en empaques particulares. Además, a nivel nutricional no aportan grandes beneficios ni comidas completas y saludables. También provocan un aumento de peso considerable. Y por último la comida frita Todos los alimentos fritos están llenos de carbohidratos malos Los alimentos que se utilizan para hacer fritos pueden ser muy saludables Pero al freírlos se llenan de grasa Si son fritos previamente y luego conservados para ser vendidos son aún peores y más dañinos Ya que contienen acrilamida Un conocido cancerígeno que es formado cuando los alimentos se hornean y fríen a altas temperaturas Ahora... Suma esto una vez al día, por todos los días. Querido estilócrata, recuerda que para tener una salud y un rendimiento inigualables, debes alimentarte bien. Cuéntanos qué experiencia has tenido y si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. Corazón de filete al vino tinto. Primero, vamos a ferir el corazón agregando un poco de aceite y sal en un sartén vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua y agregando queso en la parte de arriba vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo lo salteamos con mantequilla agregando vino tinto y un poco de harina y revolvemos para emplatar ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado y lo acompañamos con los champiñones con queso y espárragos mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente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 Recuerde que para ser un Patreon el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.